Bueno, hola gente Hemos vuelto a este cochino juego Que me pone los pelos de punta Y bueno, en esta ocasión estoy Completamente solo Y... Pero qué te ah. olvida Deriva Te olvidaste de mí Te olvidaste que ah. Que existo No manches XD Momento random Ah, y bueno Han sacado En este juego Han una... sacado una nueva actualización es más es Metieron al crucifix Y nuevas animaciones Y mejor calidad Como pueden ver acá arriba Tengo dos, dos Revivisiones, como digo yo Como pueden ver ¿Bratis? acá arriba tengo Bueno, una gratis revisión. no Porque una, una Que me sobró Por reunirme al grupo unas el grupo del Splash, por favor. Y la otra por canjear un código que... Aquí se los voy a dejar. Aquí solo pausen el video y... Cópienlo. Por va. Esto si no aplica una, conmigo. Una revivisión gratis. Endorse. Bueno. Pero bueno, regresamos a este juego con un objetivo. pasar Llegar al mínimo a la puerta 50. Y pasar Ay. a... Pues a hide, no, ¿cómo se llama? A figura Ajá Bueno, ah bueno um, Mini tutorial de cómo canjear los códigos Simplemente se meten aquí Y aquí lo, lo escriben Por ejemplo, el código que estaba ahí era Bueno, antes de empezar voy a hacer una pequeña prueba Veamos cómo me corre el juego con RTX gráficos al máximo Brrr. ¡No, por Ay. dios! ¿Qué es esto? 5 FPS No, ¿qué, ¿qué es esto? Oye, ¿sabes? ¿Sabes? El otro día vi en YouTube que... Uh, ...un youtuber le puso shaders al, al Roblox no, mejor regresémonos a los gráficos de cartón Después de hacer una terrible prueba pues ya podemos empezar, ah, pues, ¿no? Pues, Si no se dieron cuenta, elevador en comparación con la vez pasada, ahora en vez de usar una gorra, uso un gorro de furro. Sí, soy furro. Ah. Yo sigo usando la misma skin de siempre, porque no tengo... Bueno, ahora sí. Y Empecemos. no quiero cambiar. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Está muy, está muy chida. ¡Hola! Déjenme decirles, desde de que la última vez Lucía. que jugué a este juego, me he vuelto okay. más veterano. Pero lo malo es que me... es que me pudo... Es que durante estos, durante estas semanas, mm he -hmm. estado jugando a otros juegos como Call of Duty. Eh, ¿Y te, eh, te estás te viendo algo? Um, oigan, queridos siete suscriptores que tengo. Um, a ver, ¿qué me compro? ¿Un encendedor, linterna, ah, por ganzúa momento. o porfa, Suscríbanse a Deriva 51, de 81. Hace buen contenido. Oye, ¿Qué me compro? La linterna, ganzúa, encendedor o vitaminas. No sé, yo no me compré nada. Me voy a comprar un encendedor. Aquí. Y vamos. Ganzúas. ¡Ay, ¡Vámonos! No! A seguir quemando este juego horrible. Parece que cambiaron las animaciones un poco desde la última vez que estaba en este juego. Si quieren que pruebe este juego con RTX, ya me dicen luego. Y puede, y puede que lo haga. ¿Qué pasó? ¿Por qué te metiste? Obviamente, mi ex. Si quieren que pruebe. ¡Ay, Dios mío! Te estás asustando. Oye, ¿a dónde te fuiste? Ya me perdí. Ay, Simplemente, si me, si te pierdes, tienes que saber que voy a estar en otra puerta. Si te pierdes, ten en mente que estoy en otra puerta. Y que ahora las, me la iluminación carga bien horrible. Puertas ah, turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu. a Puerta mí no es tan rápido. Pues yo, es, es mi ritmo, es mi ritmo cardíaco. Yo por si las flies me voy a meter en uno de estos coches. No, no pasa nada. Estamos a salvo. Es que empecé a correr de okay, nuevo. Un... ya no, estamos a salvo. Espérate, espérate. correr Estamos a salvo. ¿Parparearon las luces? Sí. ¡No, sí, sí, sí, sí. ¡Ey, espérame! Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío. No parpadeó madre. nada. Qué extraño, ¿no? No, pues es que... Parparearon las luces, pero no vino nadie. Sí, es que te tienes que en realidad asegurar. Pero no me vuelvas a robar el cochino escape, por favor. Por favor. Bueno, venganza por la me vez pasada, risa, ¿no? Me... La, vez, la vez pasada. Bueno, puerta 10. No Esta pasa, vez no. ya no voy tan asustado porque, co porque jugué la bendita copia barata del, del Dors, o sea, el boot Bat. Jueguen ese y... juego, está divertido. Al ver que esa cochinada... Pero no te, no te adelantes, estaba... me va a llevar el glitch, ¿no? Esta pintura se titula La última fiesta de pizza ¿Quién le pone ese nombre? le pone ese nombre a un, un cuadro? Yo te recomiendo que te escondas corre, corre, corre. Ok, no pasó nada Olvídalo. Madre santa, coño ¡Ah! <risa> Dios mío Que te mate figura, no, así ya te mató, ¿verdad? No, ese no. Que te mate figura Timothy. No me ha que te mate Timothy. Puerta 30. Tú ya tienes el logro de Ambush, por <risa> de, si, si no vieron el primer video. Corre lejos, Corre ¿verdad? Después de tremenda cosa oh, okay. Las animaciones están bien hechas Todo está bien hecho Nada más okay. Le voy a poner en inglés nada más porque soy Porque me gusta más el uh, inglés que el español Vamos puedo... de nuevo Pero no manches tardaste como que tardaste... Tardaste muy poquito en morirte. El hotel. Una vez estaba en el inicio y me mató Timothy en estos primeros cajones. No me mató, me, me encontré a Timothy en, los primer, en el primer cajón que abrí. ¿Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto? ¿Me tengo que meter? No, nada. Tranquilo. ¿Qué es lo esto? Quiero, una quiero, pila. ¿Desde cuándo tengo una linterna? Ok, hey, yo una... necesitaba la linterna. Yo necesito la pila para la linterna. ¿Y desde cuándo me dieron una linterna? Puerta 3. ¿Tienes la llave? No. ¿Dónde está? Por aquí no está. Déjame buscar. Tiene que estar en ¿Dónde? este cajón. Si no está, me la pego. Ah, sí estaba. Espérame, yo la quiero abrir. <ríe> Pof, abres una puerta con llave por primera vez después de 30 años de no hacerlo. Ah, cerrajero. Qué buen cerrajero soy. Estamos usando la llave. Si hay solo un cajón, no sirve. Si hay solo un cajón, no va a aparecer entidad. Lo mismo. Si no hay cajón, si no hay dos cajones, no hay entidad. Recuerda eso. ¿Cuál es? Esta es la 5. O sea, que esta es la puerta verdadera. Puerta 7. No me, no me quiero morir de otra manera estúpida. Por... ¿Qué es esto? Eran monedas. Pero Espérame. No es un mini pasillo. Puerta 9. Ok. Esta vez sí hay. Sí hay Sí hay dos armarios. No, no hay entidad Listo, 1, 2, 3 No hay nada Espero Ay, Dios mío Luteo, luteo, luteo, luteo, luteo Luteo épico Nunca pensé que lutear fuera tan épico Espérame Vamos Puerta 11 Puerta 12 13. Lo bueno es... Oh, shit. Escóndete ahora. Se me está nublando la visión. Dios mío, me... ¿Por qué me tengo que salir justo cuando viene el... El rushazo? Te moriste. No sé. No se te comenzó Justo cuando viene el jefazo Es que te saca un Hyde un men llamado hide si te quedas No, es que yo me salgo a propósito Porque veo que no viene es, es, no, tienes el, tiene, no tienes el ruido activado, ¿verdad? ¿El qué? El sonido, los sonidos ¿No? Pues por eso ¿Qué puerta es esta? 15, Dios mío Ay, oh, no, ya se me Ay, borró. Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Cuál puerta fue la que pasé? Ah, fue la 15, ¿verdad? Ahorita sin oscura. Vieron veintidós tuerquitas. Okay. Ay, Dios mío, no, no llegamos a nada. Eh, eh, eh, ¿está Screech? ¿Dónde está? Oye, ¿recogiste mi linterna? No. Tenía una linterna de 50 baterías. Iba a seguir. Yo la tenía... Ten... Ay, bueno. Yo tengo en esta Vamos linterna... Vamos a cortar clima clima aquí, un pues ya que... Con tremendo fail. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y... Si quieren ver más videos, apoyen dando un solo like para que suba más videos. Un solo like. Bueno, bye. De parte de mi lado, nosotros vamos a seguir hasta morir. Así que nos quedamos solos. Y esto va a ser como tomas extras. Tomas extras. Alexa, timer de 100 minutos. Espero que te mueras pronto, porque estos son puros... estos... ¿Cómo Clips digo? Extra. Clips extras. Clips extras en su canal. Tomas falsas, como tomas extras. Si quieren ver tomas... su perspectiva en estas partidas, pues vayan a su canal. Ahí van a encontrar todo lo que quieran saber de él. Ups. XD No me asusto, ya, ya soy un hombrecito. Ya no me asustó. No, la pero luz. la forma que te caíste estuvo bien chistosa. Entonces es la 21 por la, por la que voy a pasar. Sí. Ahora, ahora estoy buscando curación. Porque me morí de una manera bien insana. Exacto. Una vanita. Ven, muérete ya, que. Eh, eh, eh. ¡Hola! Que tengo hora 40 para... Tranquilo. No voy a tardar más de una hora. No voy a durar una tarde. Tengo hora 40 para editar el video y subirlo. Entonces, ¿dónde está? Si no está ahí, ¿dónde está? No me digas que yo... Que ahora yo estoy... Yo soy el ciego aquí. Ah... No, pues estoy contigo. Ah, preferí el dorso antiguo. Mete un closet y yo vi parpadear las luces. Déjenlos pasar. Era Rush, no era Ambush. Bueno ya vamos, aparece hasta qué la para... 40? Ya llegué, ¿no verdad? La 35. La primera vez que me encontré a este así, me morí por lag. Pero ahora ya no va a pasar eso porque me instalaron internet de la nación. ¿Para apagar las luces? Que okay, no. Una pregunta, ¿no? ¿Ha metido nuevos enemigos? ¡Oh! ¡Una, un male una maleta! Mm, según yo, no se puede abrir. Ah. Bueno, inténtale. Ok, ya. Ya me parpadearon las luces. Ah, que me parpadearon solo porque va a salir esto. Mm. Estoy llegando a la épica persecución. Ay. Ya está apareciendo el ojos. Sí. el ojudo. Como tú lo llamabas el venudo. El venos. El el venenoso. El venom. Nomás por precaución. Okay, no. Ya me estoy acercando, lo es presiento. Rico. Lo sabía, está aquí. Chicos, antes de terminar esta... Antes de hacer esta persecución, quiero que dejen su like, por favor. Y que se suscriban, por Ahora sí, vámonos. Ahora sí, momento épico. Nueva animación. ¡Hala, qué buen! Qué chula, eh. Qué guapa, como le dicen mañana. España. ¡Qué guapa! Ahora corre por tu vida. Ah. Perdón si no se ve tan épico desde mi perspectiva, pero... ay, ay, ay, ¡Cúrrele! ay! ay ja, jaja, ja! venga! Nos vemos. Chicos, ahora sí. Bueno, bye. Yo creo que hasta aquí dejo el video como la última vez. Ya luego si quieren que llegue a la puerta 50, ya se sus suscríbanse. Denle su generoso like. Y pues. Cuando que lleguemos, lleguemos a, a las la 70 subs y... haré un preguntas res y respuestas. Y bueno, Bueno pues vale, chicos. Hasta la próxima. Bye. Bye.